Hola a todos y bienvenidos a Danze, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple, y todas las afines a ella. Vamos a continuar el día de hoy trabajando matrices de 3x3. En esta clase veremos un ejemplo de aplicación reduciendo una matriz de 3x3. No siendo más, comencemos. Tenemos el siguiente ejemplo. Resolver por Gauss-Jordan el siguiente sistema. x más 2y más 3z igual a 2. 2x más y menos z igual a 0. 5x más 2y más 2z igual a 5. Vamos a tomar estos términos y los vamos a llevar a una matriz. Es de 3 por 3 porque tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces lo llevamos a la matriz. Coeficiente de la x, 1, 2, 3, y 2, estos serían los términos independientes, ahora 2, 1, menos 1, 0, 5, 2, 2 y 5. Para resolver esta matriz debemos llevar estos términos a ceros y esta diagonal se debe convertir a unos, por ende estos términos deben cambiar, estos van a ser los términos independientes, van a verse afectados por eso para resolver esta matriz debemos utilizar cinco pasos estos cinco pasos nos permiten de una forma más organizada llegar más rápido a la solución de la matriz miremos esta matriz que tenemos vamos a empezar con el paso número uno el paso número uno dice que debemos convertir estos términos a ceros Entonces, para ello Vamos a trabajar con la combinación de filas. Entonces empecemos con esta fila. Si le restamos a esta fila la de abajo, esto nos daría 0. Entonces vamos a trabajar R1 menos R3. Para esta fila combinaré la fila 1. Este 2 multiplicará el de arriba y una de las dos las va con signo negativo para que se anule. Lo mismo voy a hacer con esta fila. Voy a hacer la operación de este 5 con el de arriba le voy a restar de abajo miremos, nos quedaría 2R1 menos R2 y para la, la tercera 5R1 menos R3 vamos entonces a reemplazar en cada fila empecemos con la primera A11 sería 1 menos 5 nos daría menos 4 para la siguiente A12 sería 2 menos 2 nos daría 0 a1, 3 sería 3 menos 2 nos daría 1. A1, 4, 2 menos 5 nos daría menos 3. Ahora continuamos con la segunda fila. A2, 1, 2 por 1 menos, 2 por 1 menos 2 nos daría 0. 2 por 2 menos 1 esto nos daría 3. A2, 3, 2 por 3 menos por menos nos da más, sería más 1. Esto nos daría 7. A24 sería 2 por 2, 4. Menos 0, esto nos daría 4. Continuamos ahora con la siguiente fila. A31. 5 por 1, menos 5. Esto nos daría 0. 5 por 2, menos 2. Nos daría 8. 5, ahora para la siguiente, 5 por 3, menos 2. Nos daría 13. Y por último, A34 sería 5 por 2, menos 5 nos daría 5. Ya tenemos todos los términos, vamos a proceder a cambiar la matriz. Nos quedaría menos 4, 0, 1, 3, menos 3, que sería esta fila. 0, 3, 7 y 4 de la segunda y 0, 8, 13 y 5 de la tercera fila. Quiere decir con esto que esta va a ser nuestra nueva matriz con esta la que vamos a seguir trabajando ahora hemos completado el paso número 1 vamos a pasar al paso 2 el paso 2 dice que este término se debe convertir a 0 para ello voy a combinar con la fila de arriba no puedo hacerlo con la fila primera porque se me alteraría este término o sea que solamente es mejor trabajar entre estas dos pues para ello vamos a hacer los lo siguiente, combinaremos 8 multiplicará la fila de arriba y el 3 multiplicará la de abajo pero vamos a dejar la de abajo con signo negativo para que se puedan anular miren que ambos son positivos eso quedaría 8R2 menos 3R3 Efectuamos la operación entonces sería 8 por 0 menos 3 por 0 pues nos daría 0 miren que no, no se ve afectado, 8 por 3 menos 3 por 8, esto nos daría 0, A33, 8 por 7 menos 3 por 13, esto nos da 17, A34, 8 por 4 menos 3 por 5, esto nos da 17, ya tenemos todos los términos, reemplacemos en la matriz, quedando 0, 0, 17 y 17 ahora esta se convierte en la nueva matriz vamos a a trabajar con ella ahora, hemos completado el paso 1 y 2 vamos a pasar al paso número 3 sería un 3, corrección acá y dice que este término se debe convertir a 1 entonces, para hacer esto, solamente es necesario dividir por el mismo término. Entonces vamos a dividir esta fila por 17. No se van a ver afectados estos términos, puesto que esto siempre va a dar 0. Entonces vamos a trabajar. Quedaría A33, 17 dividido 17 nos da 1, A34, 17 dividido 17 nos da también 1. Lo reemplazamos en la matriz, nos quedaría 0, 0, 1 y 1 ahora esta se convierte en la nueva matriz hemos completado paso 1, 2, 3 vamos a pasar al paso número 4 que dice que estos dos términos deben ser 0 para hacer esto vamos a combinar filas vamos a combinar R1 con R3 que son iguales y para esta voy a cruzar Entonces, primero hagamos la de arriba sería R1 menos R3 para la segunda voy a multiplicar este término por 7 y lo voy a dejar con signo negativo. Esto quedaría R2 menos 7R3. Vamos reemplazando, esto quedaría A11 menos 4 menos 0, da menos 4. A12 sería 0 menos 0, nos da 0. A13 sería 1 menos 1, nos daría 0. A1, 4, menos 3, menos 1, nos daría menos 4. Para la siguiente fila, A2, 1, 0, menos 7 por 0, nos da 0. A2, 2, 3, menos 7 por 0, nos daría 3. A2, 3, 7, menos 7 por 1, esto se anularía y esto daría 0. Y A2, 4, quedaría 4, menos 7 por 1, nos daría menos 3. Ya tenemos todos los términos, procedemos a reemplazarlos en la matriz. Quedaría menos 4, 0, 0, menos 4, 0, 3, 0, menos 3. Y esta se convierte ahora en la nueva matriz. Ya estamos a punto de terminar la matriz. Paso 1, 2, 3, 4. Nos faltaría el paso número 5. Vimos que estos son matrices de 3 por 3. Ahora, entonces, vamos a dividir estos términos por 1. A que nos dé 1, un, perdón. Debemos dividir estos términos para que nos dé 1. Para, para poder hacer esto, dividimos por el mismo término. Sería R1 dividido menos 4 y R2 dividido 3. Solamente se han afectado este término y este término y lo mismo en la parte de abajo. Quedando a 1, 1, menos 4 y 2, menos 4, nos va a dar 1. Y a 1, 4, menos 4 y 2, menos 4, pues nos va a dar también el mismo 1. Para la segunda sería 3 dividido 3, pues nos daría 1. Y a 2, 4, menos 3 dividido 3, pues nos daría menos 1. Lo reemplazamos en la matriz, quedándonos 1, 1 y 1 y menos 1. Ya aquí hemos reducido la matriz. Obtuvimos los unos y ya estos términos se convirtieron en cero. Quiere decir que la respuesta ya la hemos obtenido. Quiere decir que la respuesta sería x igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 1. Esta sería la respuesta. Con esto hemos terminado la matriz de 3 por 3